¡Las piedras preciosas! ¡Estoy vuelto a pedazos, Doctor Light! Tranquilízate, Roll. No pierdas la cabeza. Apresúrate, Ross. Y esta vez tráeme las partes correctas. Trajiste todo menos el lavadero de la cocina. Será mejor que revisemos la alarma. Los robots del Dr. Willy están destruyendo el Museo Smithsonian. ¡Lo detendremos! Ah, aquí están. <risa> en el mundo no hay piedras iguales a estas. Y por eso es que las tienes que devolver, Goodman. <risa> <risa> <risa> el tonto vestido de azul, atrápenlo, lo cortaré en cuadritos. <risa> Chico, parece que ya no nos queda más que hacer sino limpiar este lugar y averiguar qué querían esos robos chatarras. Ah, ¿Adivina qué, ¿No? me con... ¡El rayo encogedor! ¡Era tu última oportunidad! ¡Cabezas de chatarra! ¡Ríndanse o los mandaré al basurero! ¡Manda esto al basurero, Mega o debo decir, mega ratón. Cotos y Vamos, ¡Toma esto! ¡Oh, me estás matando de la risa! ¡Es el momento de aplastarte con mi bota! ¡Corre! No dejen que escapen. De ¡Desaparecieron! ¡Encuéntrenlos! No, no hay tiempo. Hay que llevarle a Willy esta gran piedra. ¡Oh, ¡Hasta la próxima, Mega Man! ¡Ahí tienes! ¿Cómo te sientes? ¡Magnífico! ¡Pero estoy preocupada por Mega Man y Rush! ¡Revisemos la señal de su transmisión otra vez! Se está debilitando. Algo anda mal. <risa> ¡Finalmente lo he logrado! ¡He creado el arma perfecta! ¡Puedo encoger animales! ¡Puedo encoger personas! ¡Puedo convertir montañas en montículos! ¡Pero lo mejor de todo! ¡Puedo encoger ciudades! <risa> Disfruta el momento, Protoman. Estamos haciendo historia. Lo hice, lo hice. <risa> <risa> <risa> Última parada nueva York. Tengo que reconocerlo, Doctor Esta vez usted se salió con la suya Sí Y habiendo encogido a Mega Man Nadie podrá detenerme ¡Esta vez el doctor Willy la hizo muy bien! ¡Con cuidado! ¡Ese sería el último lugar en que los buscarían! ¡En la bota de Codman! circuitos! ¡La ciudad de Washington fue encogida! ¡Démosles de su propia medicina! Oye, Codman, cuando lleguemos a ese... ¿Ah? ¡Pero si es Megaman y su tonto perro! ¡Hola, chicos! al difícil de atrapar, ¿eh? Bien. Oye, no aquí dentro, idiota. Encontremos a ese tonto de azul. Mm, ¡Los tengo! <risa> ¡Nuestros! Ábrelos suavemente, de manera que pueda darles un corte de cabello, del cuello hacia arriba. <risa> oh, ¡Venga, venga! Right back! Messages! Ah! Can't get out here! That way, Rush! We're out of here! Rush, let's go! Now we know what they're doing with that shrink ray. But what do they want with those cities? Mega Man calling Dr. Light! Mega Man calling Dr. Light! Ah, it's not working. The signal shrunk down along with us. There has to be some other way we can contact Dr. Light. Good thinking, Rush. Come on, boy. Let's reach out and touch someone. A collect call from Mega Man? Yes, I'll accept the charges. These robot shrunk me and Rush with a shrink ray. Then he shrunk Washington. He's using the gemstones his bot stole from the museum as a power source. Move, <laughs> power source. Come home, Mega Man. Dr. Light will get you back to normal. No time. We have to stop Wily. See you later. I must find a way to reverse Dr. Wily's shrink ray. Nueva York y Chicago, Doctor. ¡No quiero arriesgarme! Llévenlos al punto de encuentro y cuídenlo con sus vidas hasta que yo regrese. Estos murciélagotones están ansiosos por entrar en acción, Doc. ¿Los equipaste con los detectores de micromovimiento? Sí, todos están programados para detectar a Mega Man. Será mejor que no fallen. Ahora llevemos a Washington a nuestra isla. Ya tienen a Nueva York. Menos mal que el laboratorio del Dr. Light está lo suficientemente lejos de la ciudad. Oh, sí, sí! ¡No dejaron un alma! ¡Ey! ¡Hay alguien! Veamos qué es lo que está pasando. ¿Qué estarán haciendo ellos aquí? ¿Es ese es el señor Farage, buscado en tres continentes. Senko, el gran comprador de las más sensacionales obras de arte. Y la señora Lapierre, si alguien roba algo valioso, ella lo comprará. Estos financieros seguro que traman algo con el doctor Willy. Veamos a dónde van. ¡Bum! Listo. Podemos invertir los efectos de esas piedras preciosas. Oh, fabuloso, Doctor Light! Solo hay un problema. ¿Cómo cree que lo haremos? Dale a Mega este láser. Con él invertirá el rayo encogedor y regresará a las ciudades a su tamaño normal. Encontrar a Mega no será nada fácil. Lo sé, la señal que recibimos de Mega Man es muy débil, pero es posible que la pueda sintonizar con este receptor. ¡Voy en camino! ansiosa por llegar a la isla del doctor Willy y ver las cositas que nos tiene. ¿Una isla? Oh, está bien, dulce mío, ahí no hay nadie. Al menos nadie sabe que estamos aquí. Tome Sosténganse. ¡Goobsman! ¡Espero que tus robots y ojalá hayan traído sus patitos de hule! Mm, voy a ser cañicos, Megaman. Mm, mm, mm, oh. Tomemos uno de esos rayos encogedores y equilibremos las cosas por aquí. ¡Equilibremos! ¡Equilibremos! ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrar al pequeño idiota! ¡Ahí está! Ah. Tonto de Azul. Ah, Stay tuned. We'll be right back after these messages. Oh, oh. oh, oh. Mega Man. Fate. I guess he doesn't want to pick on someone his own size. Now, back to business. Come on, let's see if we can find that island of Wiley's. Gentlemen and ladies, we shall begin the bidding. I have a sample of some very special merchandise for you. What am I bid for Washington, D.C.? <gasps> Astonishing! Beautiful. Oh, fabulous. There's the Hydrofoil! And that must be Wiley's Island. I'm so happy each of you purchased a city. Now, we'll take you back to the mainland where New York and Chicago are safely on the reps. Sizzling circuits! Wiley just sold Washington to one of those crooks. Enjoy your acquisitions. I'll have more merchandise for you very soon. With the money I make selling shrunken cities I'll build whole new cities populated by robots under my control. To the copter, I have more cities to shrink. This time, if they can't get their circuits, they'll be able to buy and vender ciudad after ciudad. It's hmm? time de to detene! どこ ¡Aquí es donde te bajas! La próxima vez, abróchate el cinturón. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tranquilícese, señora. Todo lo que yo quiero es a Washington D.C. No lo sueñes. Pagué mucho dinero por ella. ¡Ah! ¡La señal de Mega Man! ¡Viene de allá abajo! atrapa ese ratoncito! ¡Apártate, bola de pelos! ¡Te enseñaré a no asustar a mi Fluffy! ¡Ah! Oh. un pequeño ¿Eh? problema. Uh -huh. Más bien, dos problemas. El doctor Light descubrió cómo invertir el rayo encogedor con esto. ¡Hagámoslo! ¡Funcionó! Ahora volverás a la normalidad. ¡Espera! No sabemos cuánta energía le queda a este rayo y tal vez tenga que utilizarlo para las ciudades si sobra carga lo utilizaremos para devolvernos a la normalidad de a roche a mí no es así ¡No! muy bien vámonos después que el doctor willy encoja a pittsburgh y cleveland iremos a los ángeles ¿Ah? qué sucede Izquierdo. Tengo una idea gigante, hermanita. En la vega sabandija la aplastaré. Oh, ¿Qué pasa? ¡Oh! de limpieza en este lugar. ¡Van por los rayos encogedores! ¡Los atraparé! ¡Trágate estos tornillos, Codman! ¡Cuidado! No es el poder plasmático, pero funciona, funciona. ¡Oh! ¡Voy a aplastar de una vez por todas! ¡Ah! ¿Para dónde habrá aprendido a conducir? ¡Uno menos! ¡Quedan dos! ¡Esto no era parte del trato! ¡Oh, espérame! ¡Se escapen! Luego los atraparemos. Las ciudades son más importantes y aún necesito encontrar una de esas piedras preciosas. Nos dirigiremos justo a lo largo de la costa. Todas las ciudades serán para mí. ¡Aquí vienen! Muchacho, tenemos un solo disparo. Si vayamos... El rayo encogedor apunta de nuevo. ¡Sí, hacia nosotros! ¡Ay, Mega Man! ¡Está a punto de disparar el rayo encogedor! Oh, ¡Tengo que reconocérselo a mi hermanito! ¡Ningún trabajo es demasiado grande para él! York, ...Chicago y Washington han vuelto a la normalidad. Y la policía arrestó a esos criminales. Ahora podemos dormir tranquilos. Y ahora que he alterado la estructura molecular de las joyas... ...el Dr. Willy nunca podrá volverlas a utilizar. Tuvimos suerte que aún quede suficiente energía en esta pequeña pistola. Ah, no sé, pero creo que a mí como que me gusta ser la hermana mayor de Mega. ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno... ¿Siempre se puede ganar? Stick around for more Mega Man after these messages.